Our English. Explicaciones prácticas sobre cómo aprender inglés diseñadas para los que saben español. Antes de continuar, permíteme recordarte que pausas el video cada vez que veas este símbolo de continuar o pausar al lado de nuestro logo. Esto significa que hay información para tomar apuntes. Hay mucha información, claro. Estamos aprendiendo un nuevo idioma entonces lo que hay son temas, lo que hay son películas, música, eh, aplicaciones para poner en práctica pero pues en general como que no sabemos qué hacer o aún no entendemos qué es lo que pasa con el inglés con el inglés y su estructura y por qué es tan diferente a lo que conocemos nosotros como una lengua a los que solo manejamos una lengua como el español por ejemplo recuerden que deben saber el abecedario y los números si no se lo saben vayan a nuestro video en nuestro canal OE4People hay una clave para saber inglés para aprenderlo mucho más fácil pues no sé si haya realmente una clave lo que sí es que debes conocer estos dos tipos de oraciones el tipo 1 eh, está conformado por los verbos to be ser y estar y por los modal verbs que tienen que ver con permisos obligaciones favores cortesías etcétera y las del tipo 2 son acciones en general como pensar saltar correr viajar analizar lo que tienen en particular estas oraciones es que en las negativas y preguntas usamos do. Do. ¿Qué debemos saber sobre esta palabra? Desde mi punto de vista, lo más importante es saber que es un verbo y que es un auxiliar. Pues ¿qué es eso? Pues bueno, por ahora solo enfoquémonos en esto. Do significa hacer, pero es un auxiliar para hacer preguntas y negaciones en las oraciones del tipo 2. Lo que estamos viendo la diferencia es que do y das son presente, das para tercera persona del singular como pueden leer y did para todas las personas en pasado. Don't, doesn't y didn't son las contracciones. Do es lo mismo que das, en presente, la diferencia es la persona con la que se usa. Y did es para pasado. Utilizamos verbos como pensar, como saltar, como ir, pero no utilizamos verbo to be ni eh, modal verbs cuando hacemos o realizamos oraciones del segundo tipo, como podremos ver a continuación. Las del tipo 1 eh, son prácticamente las que podemos ver en la pantalla o las que voy a decir a continuación. En presente, en pasado y, y en participio serían am, is, are, was, were y been, eh, las del verbo to be. Y can, could, may, might, should, out, must, will son todas las que tenemos prácticamente en el tipo 1. Y el tipo 2 son todas las acciones en general, eso lo vamos a ver a continuación. Eh, ¿Cómo es que tiene que ver el do o el das con las oraciones o con el tipo de oraciones? Pues por esto, como pueden ver en las oraciones del tipo 1, en ninguna parte estamos utilizando el do o el das para hacer negaciones o preguntas, ni en la parte de arriba como podemos ver donde tenemos solo oraciones del verbo to be ni abajo con las del modal verb por otra parte en las del tipo 2 sí vemos que utilizamos el auxiliar do para hacer negaciones o para formular preguntas como podemos ver. Ok, bilingües, llegamos a los retos para los niveles básico, medio y avanzado y poner en práctica la información de esta sesión. Nivel básico, escribir o pensar en 5 ideas que tú usarías para decir quién eres y cómo eres para describirte e identificar si pertenecen al tipo 1 o al tipo 2 como vimos en el video. Al menos 2 oraciones negativas, 2 negative sentences. Eh, reto nivel medio, escribir o pensar en 10 ideas que usarías para decir quién eres y cómo eres e identificar a qué tipo pertenecen, 1 o 2 al menos 4 oraciones negativas four negative sentences y en el nivel avanzado lo que debes hacer es seleccionar a una personalidad o a un famoso y escribirlo con 10 oraciones y decir a qué tipo pertenecen al menos 5 negativas Well, I think this is awesome that you finished the video. Remember to like, remember to share the video and also to look for us in Instagram. If you haven't subscribed, so do it now.